Rosalía y The Weeknd estrenarán bachata titulada La Fama. Una bachatica que le pegó el, el saborcito de aquí. Señores, la cantante española Rosalía y The Weeknd estrenará nuevo tema Ritmo de Bachata titulado La Fama. El tema se estrenará el próximo jueves y será el cebo de su tercer álbum cuyo lanzamiento anunció el pasado 2 de octubre y que llegará a nuestros oídos en el 2022. Acompañando a la catalana en este tema está la artista de Weekend, la voz de éxitos como Save Your Tears. A pesar de que muchas de las influencias de la cantante conocida por canciones como Malamente o Billonaria provienen del flamenco, parece ser que con este tema se está adentrando en el mundo de nuevos ritmos latinos, en este caso la bachata. Además, otra novedad de este es que el artista estadounidense Adele McEnroy McEn McEn Testfile de Weekend suele hacer temas en rhythm and blues o dance. En inglés, también aparece cantando en español, siendo este su debut poniéndole voz a una canción en castellano. Ambos artistas han compartido en sus redes sociales el trailer de esta nueva canción para anunciar la fecha de estreno. La catalana publicó el trailer de fama acompañado de un emoji en un corazón vendado, mientras que The Wicked decidió lucir sus conocimientos del castellano. Eh, al escribir, prepárate para el retorno del de fin de semana, haciendo una traducción literal de su nombre artístico. Esta es la segunda vez que estos dos artistas se juntan en, en una canción. Ambos colaboraron en el Remix de Blinding Lights en el 2020, que se convirtió en el hit mundial y que actualmente cuenta con 44 millones de visitas en YouTube. Señores, eh... No tenemos ahí la cancioncita. Vamos a ver si tenemos. Mira, ese, ese tweet, ¿verdad? Ese tweet, ¿verdad? Sí, sí, ahí fue cuando dio como el adelantito donde ella hizo un capture de sus, de su playlist de bachata de Spotify, donde están canciones de Mochi y Alessandra, tus cartas llegan de Ramón Torres y de Aventura por igual. Ay, ay, ay. Vamos a ver el trailer de este videito ay quiero que salga el 11 <risa> <risa> El 11 de qué mes oh. de este mes. Oh. Uh -huh. Va. Esto, si Están tú te vas, Villalón. En este género dominicano, <risa> o sea, que no solamente son los dominicanos que se atreven con la bella, también eh, artistas de la talla mundial, Permiso, permiso, excusa. Que lo interrumpa, Jesús. Daniel Villalona, Vamos a la chatica para que el hombre le dé un chin. La, la. chatica para que el hombre le dé y un vaya chin. Y váyalo no, bien, no con no, los brazos. No, con la camisita para que lo vaya bien. La canción, a mi favor, para ponerlo ahí. Vamos. So uh -huh. get ready for No quiere bailar. No Aquí quiere. tú tienes que aprender a Oye, bailar. Yo bailé, Camila. Pero está hablando de que dembo, de y qué? ¿Cómo de Como Rochi. Eso no se baila así. Mira, mira, siempre viene una pregunta, ¿verdad? Con estos artistas internacionales de inglés, ¿verdad? Cantan inglés. Y, y siempre preguntan, ¿y ellos sabrán de qué es lo que cantan? <risa> en español. Bueno, yo espero. Pero eh, eh, The Weeknd no va a cantar ay, en español. Este Weeknd va a cantar en español, ¿eh? Me paré, parajo. <risa> aunque sea me pare. No, no, no. Ah, aunque okay. sea machucado de Wicke para hablar español con va. ese tema que se pare parado para que baile parado no no no no que okay. va a seguir yo con no él. Puedo salir. el hombre que no baila le baila la mujer ¿eh? ay. pero yo dije yo bien, no bien, dije que bien, no, bien, no bien, voy bien, a bien, bailar pero bien, ahorita bien, bien, ay ay eso de la cana ay ay oye lo que dice el público